Hola Gaby, bueno soy Hernán de Payo, Argentina y Mauro de acá de las oficinas. Queríamos mandarte especiales saludos para vos Gaby y para toda la audiencia del Pescador Deportivo. Y obviamente también para los usuarios de nuestros productos. Agradecerles por contar con ustedes un año y apostar obviamente a un nuevo año con nuevos productos y